Las micropymes de esta región, por su problema fundamental, o el que se plantea en el día a día, no es, eh, no es muchas veces ni contratar gente y mucho menos hacerse plantearse innovaciones. ¿no? Por eso, eh, la forma de innovar en, en este tejido empresarial puede ser que pase, y yo no soy un experto en esto, pero creo la intuición que tengo es que puede ser que pase, por eh, trabajar con, eh, con entidades de mayor eh, de mayor, eh, que engloben a varias empresas de, de, un, de algún sector, podría pues ser el sector de la madera o el sector de, del metal, o, y a, a partir de ahí a lo mejor se pueden detectar eh, necesidades concretas de un colectivo y, y desde la universidad se les puede apoyar para que eh, introduzcan innovaciones en, en temas concretos. Eh. Entonces, en nuestra región eh, el, el, hay un tema importante, que es el turismo, y, el, y un turismo cultural, un turismo de calidad, sí que podría tener, un, un, podría tener cabida en nuestra región y eso favorecería el empleo de, de profesionales titulados en distintas ramas del conocimiento de, de los que formamos en nuestra universidad. Pues de trabajo a lo mejor sí, pero a lo mejor no de lo que ellos quisieran porque evidentemente hay más, hay más empresas, hay más movimiento empresarial, pero para emprender, por la experiencia que nos transmiten los que emprenden, no hay que irse a Silicon Valley para montar una empresa tecnológica, ni que irse a Madrid o Barcelona tampoco. En Castilla-La Mancha la gente está montando sus negocios. Más hoy en el día, con la, que estamos en la era de, la, de Internet, muchos negocios se están basando en, en, en Internet, son negocios online, y, y están funcionando desde ciudades como Cuenca sin ningún problema. Pero es importante que tengáis ideas, que las pongáis en común y que las probéis, que montéis una asociación de estas que os comentaba de una y una empresa y que las probéis. Eh, ¿Cuál va a ser el negocio vuestro que vais a poner? No lo sé. Dice algún estudio que los empleos de dentro de 10 años todavía no sabemos cuáles van a ser. Todos hemos salido formados de una titulación universitaria en la parte técnica, pero no nos han enseñado recursos para montar una empresa. Eso es una carencia que todavía tenemos en la formación universitaria. Aunque en la Universidad de Castilla La Mancha este año se han puesto en marcha una formación de transversales que ahora mismo no bueno, me acuerdo que se llama la, la, el aula de, de competencias transversales, así se llama, en el que ofrecen formaciones de este tipo. No están relacionadas con ninguna área técnica del conciento, sino con, eh, con formaciones pues, en, en habilidades que te pueden servir después para montar una empresa. En este momento recursos para el emprendedor no faltan, hay, los hay. Eso no es el problema. Igual que la financiación, eh, fondos para emprender hay. Hay que buscarlos, hay que buscarlos, saber buscarlos en, para cada tipo de empresa y para cada momento de la empresa hay que saber buscarlos. Pero hay foros, hay foros de inversores. En Castilla-La Mancha mismo tenemos dos, dos, dos redes de bienes Es una privada que se, se creó el año pasado por emprende y otra que crearon los face los que se llama, eh, llama Goban. Es decir, foros de ese tipo existen. No, no hay que ir a Madrid o a Barcelona. Aquí en Castilla-La Mancha existen foros de ese tipo ya.